hasta que se cierre el anillo. Perdón, no. El anillo no está lejos. Medio minuto. Vayamos por ahí. Aquí hay munición ligera. Meo. Por esta que área ya ha pasado gente. Aquí. ¡Atención! Aquí hay Aquel cargador ligero ampliado. Nivel 2. Trampa de gas desplegada. Atención. Muchas gracias. ¡Lanzando Llega pack de un pack supervivencia. de supervivencia. Suelen traer objetos raros. Voy por aquí. Tenemos que ir aquí. Estoy buscando signos de por esta área. Colocando una variable independiente. Aquí hay una jeringa. Muchas gracias Colocando trampa de gas Vamos aquí, Ale Perdona, rectifico eso Estoy vigilando este lugar por si hay movimiento Estoy vigilando este lugar Cuatro empieza la cuenta atrás del anillo. Vamos aquí, Ale. Aquí hay un pack de supervivencia. Gracias. No hay de qué. No estamos solos. Mirad aquí. No estamos solos. Mirad aquí. No estamos solos. Mirad aquí. Allí hay un pack de supervivencia. No estamos solos. Mirad aquí. Investiguemos esta área. No estamos solos. Mirad Prospecho aquí. Sospecho que encontraremos algo aquí. No estamos solos. Mirad aquí. Granada Vamos de aquí. fragmentación lanzada. Vale. Granada de. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Aumenta la munición. Tomando posiciones. Y Neutralizando toda la artillería enemiga. Dulce silencio. Añadiendo otra trampa. Inspira. Colocando valles. Si alguien pasa por aquí, lo sabemos. Empieza la cuenta atrás de... La... ¡Muerte confirmada! Pelotón eliminado al completo. Lo veo todo claramente. ¡Vayamos ahí! Pronto tendremos datos Colocando trampa Electroestrella lanzada Lanzando a... el enemigo ¡Hay enemigo! enemigo muy cerca! Lo veo todo claro